Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Eh, soy Belén Fernández y quiero eh, agradecer de antemano la convocatoria para que podamos compartir estas experiencias de investigación en un contexto tan complejo. Eh, la presentación que les voy a compartir tiene que ver con avances de mi investigación en curso, la ponencia se denomina eh, Continuidad Pedagógica y Apropiación de TIC en tiempos del ASPO y tiene por objetivo general explorar sentidos y alcances de la continuidad pedagógica en relación con la apropiación y uso de las tecnologías interactivas o en otros términos, eh, explorar obstáculos y condiciones de posibilidad de la implementación del plan de continuidad pedagógica en las particularidades de la formación docente inicial. Tomo como caso eh, el Instituto Superior de Formación Docente número 22, doctor Adolfo Alsina, situado en la ciudad de La Barría, provincia de Buenos Aires, eh, al cual pertenezco como profesora y como jefa de área. Y a su vez, eh, la investigación recoge diversos intereses. En primer lugar, obviamente, los propósitos y orientaciones del Grupo de Trabajo de Claxo y de la RIAT. En segundo lugar, eh, se inscribe en el NACPROENCOMSI, Programa de Investigaciones Sociales y Comunicacionales de la Ciudad Intermedia, radicado en la FACSO UNICEN, unidad académica a la que pertenezco. Y, en parte, recoge los primeros registros y análisis de la red de investigación participativa para la innovación curricular, la Red REDIPAR, cuya este, coordinación está a cargo de esta institución. Esto es del Instituto 22. Um, en primer lugar, quisiera señalar que um, uno de los grandes interrogantes que surgen en este contexto de emergencia tiene que ver con cómo se, llaman, se llevan adelante los procesos educativos en sus distintos niveles y en las particularidades materiales y simbólicas de las distintas instituciones, lo que se conoce como plan de continuidad pedagógica eh, declarado por el Gobierno Nacional en los inicios de eh, la implementación del ASPO, esto es, del, del aislamiento social preventivo y obligatorio. Eh, mi pregunta surge en orden de cuáles son este, las condiciones y las posibilidades de implementación del plan de continuidad pedagógica cuando se ponen en evidencia e incluso se exacerban dificultades estructurales, materiales, sociales, institucionales, pedagógicas eh, en las distintas instituciones que se ven este, imprevistamente obligadas a volcar sus prácticas educativas a la virtualidad. Sumado a ello, me parece que eh, el ASPO también renueva las preguntas en torno a los accesos diferenciales a, a las tecnologías interactivas y las posibilidades que éstas entrañan, es decir, lo que se ha llamado este, la brecha digital, claramente Uh, la virtualización de la enseñanza pone en evidencia las más agudas contradicciones de la educación y del de capitalismo en general respecto de que la tecnología aparece como promesa de innovación educativa y de inclusión de los actores educativos, alumnos, alumnas y estudiantes al sistema educativo y al mismo tiempo genera las condiciones para excluirlos plenamente en la medida en que hay una amplia mayoría de personas, no solamente estudiantes, sino también incluso docentes, que eh, no tienen las condiciones mínimas de acceso tecnológico, esto es disposición a aparatos tecnológicos, eh, condiciones mínimas de conectividad, incluso competencias tecnológicas básicas para hacer un uso provechoso y criterioso de esas tecnologías. Eh, en este sentido, bueno, quiero mencionar muy brevemente que mi investigación este, se inscribe en la perspectiva de la teoría fundamentada y como tal aplica los lineamientos del método comparativo constante y el análisis textual y se encuentra en esta primera etapa, como dije, recogiendo el este, registro de análisis de las experiencias educativas eh, eh, narradas especialmente por el conjunto de los docentes del instituto eh, y también de directivos para, en próximas etapas, este, profundizar en las entrevistas en los estudiantes que son este, los directos implicados en estos procesos. Eh, a grandes rasgos, el trabajo identifica cuatro dimensiones la dimensión social que plantea este, el problema del posicionamiento social de la institución en relación a la comunidad educativa de la que forma parte, es decir, cuál es su imagen pública y cuáles son sus modos de recrear esa imagen pública, atendiendo al hecho de que la formación docente tiene como funciones no solamente la docencia, sino también la extensión y la investigación, tal como sucede, con la universidad. En segundo lugar, el nivel institucional, obviamente, y acá este, pongo especial atención. La cuestión de las instituciones es algo que me ha interpelado este, muy particularmente a lo largo de mi, mi trayectoria. Eh, en investigación, porque normalmente las investigaciones centradas en tecnologías eh, ponen el foco en el orden de lo pedagógico, lo cual es por supuesto central, pero me parece que no se puede descuidar el modo que las prácticas pedagógicas se inscriben en tramas este, institucionales muy particulares, ¿no? que ofrecen disputas, tensiones y este, habilitan o no determinadas prácticas. En tercer lugar, por supuesto, la cuestión pedagógica, que tiene que ver con los modos en que los actores educativos, especialmente los docentes de ejercicio, pero también los docentes en formación, eh, modifican, adecuan o no, o resisten, eh, las formas alternativas de uso de la tecnología que este, implica y convoca la virtualización de la enseñanza. Y en cuarto lugar, la dimensión tecnológica que, por supuesto, como sabemos, escapa al dominio instrumental o al acceso material a los dispositivos para implicar eh, los modos en que los actores educativos ponen en juego disposiciones, representaciones y experiencias previas de uso de la tecnología en relación a sus procesos formativos en este contexto de educación virtual de emergencia. Para sintetizar, voy a trazar algunos lineamientos que tienen que ver con estas cuatro dimensiones. En primer lugar, la cuestión de lo socio-institucional. Um, una cuestión que me interpelaba era algo que aparece presente en los discursos este, en torno a la, a la continuidad pedagógica, desde el punto de vista de los discursos de los propios actores, como asimismo de las Disposiciones, comunicaciones y regulaciones emanadas del Estado en este contexto. Eh, esta cuestión que me interpela tiene que ver con la flexibilidad. ¿no? Entonces, siguiendo a Anihovich, es posible pensar que las instituciones que son suficientemente flexibles son aquellas que constituyen sistemas abiertos al entorno y que a partir de ahí cuentan con suficientes este, condiciones como para adaptarse a este, sus este, permanentes cambios. Ahora, me preguntaba también si esta cuestión de la flexibilidad no actualizaba determinada retórica dominante, cierto este, adaptacionismo tecnológico, diría Mattelart. Eh, esto es la, la, la mirada celebratoria de la tecnología en términos de los beneficios educativos que, que vendría a traer. Eh, entonces, es posible pensar que la flexibilidad no implica o no genera eh, procesos de adaptación al entorno, sino por el contrario, la posibilidad de adaptar estos cambios en el entorno y las este, posibilidades que estos cambios generan a las propias condiciones, posibilidades y demandas de los actores que participan de las instituciones formativas, ¿sí? Eh, Sumado a ello aparece el concepto de autonomía que recupero de los conceptos este, de apropiación eh, de, desarrollados por eh, la doctora Susana Morales. Eh, la cuestión de la autonomía me parece clave para pensar la continuidad pedagógica no meramente como una adaptación a los cambios, sino en orden de este, los, las condiciones de elucidación que ponen en juego los actores, para apropiarse de los dispositivos para sus propios fines educativos, sean de trabajo docente y de experiencia formativa, en procesos crecientes de autonomía individual y colectiva. En este orden, entonces, es posible pensar en la institución, en esta dialéctica que desarrolla Cornelius Castoriadis, es decir, pensar a las instituciones en este campo dialéctico entre lo instituido, es decir, sus permanencias y continuidades recreadas constantemente y al mismo tiempo lo que instituye, es decir, lo instituyente. Entonces, en este punto me pregunto eh, cuáles son las condiciones que tienen las instituciones, en este caso el Instituto de Formación Docente 22, para generar este, espacios de creación en esta dinámica de lo instituido y lo instituyente que, este, como dice Castoriadis, al mismo tiempo que recrea las propias lógicas de la institución, las desborda y transforma en conjunto la trama de lo este, eh, histórico y social. Eh, hay una serie de este, actividades y decisiones que adopta el instituto, no me voy a detener porque son muchas y por cuestiones de... De extensión voy a mencionar algunas que tienen que ver con decisiones que se toman en lo que he llamado una primera etapa de implementación de las de, las, este, de las lógicas de la continuidad pedagógica, particularmente con la habilitación, eh, diseño y organización de las aulas virtuales en el campus este, formal donde se concentran las actividades mayormente, que es el campus del Infod el Instituto Nacional de Formación Docente. Eh, luego, el monitoreo y seguimiento, juntamente con el acompañamiento de los docentes a través de eh, actividades de capacitación al inicio de la implementación de la continuidad pedagógica, a partir de eh, eh, videos, tutoriales, actividades de acompañamiento, jornadas... Sumado ello y más en una segunda etapa, que es la que estaríamos transitando en este momento, esto es de sostenimiento de la continuidad pedagógica y evaluación de sus resultados en un proceso incierto y en curso, eh, el instituto convoca a sus, a sus distintos actores, esto es al equipo docente, al equipo de preceptores y, por supuesto, a los estudiantes, delinea. Y también habilita espacios de participación con suficiente representatividad de los distintos claustros, sean estos los más formales, como el Consejo Académico y el Centro de Estudiantes, pero también otros espacios que permiten este, generar los consensos suficientemente flexibles y también suficientemente fundados ¿no? en las decisiones que sean las adecuadas para todas. Eh, me pregunto en estas en estas dos etapas que he señalado, es decir de una etapa inicial de implementación y una segunda etapa de sostenimiento y evaluación de la continuidad pedagógica, si hay cierto marco de normalización, ¿no? Entonces recuperando cuestiones este, previas, me preguntaba si es posible pensar cierta normalización o cierta relativa estabilidad, ¿no? Siguiendo a Dussel y a, y a Quevedo. Eh, respecto de que, eh, pasado una primera etapa de incertidumbre, de desconcierto, de ansiedades, incluso de resistencias, tal como analizan los discursos docentes, es posible pensar en una, una segunda etapa de relativa estabilidad interpretativa. Creo que estamos en esta etapa con todas las dificultades del caso, es decir, hay este, dificultades que se han perpetuado en el tiempo y que profundizan incluso, como dije antes, ciertas desigualdades de acceso a la tecnología, eh, y de, de uso competente de esas tecnologías a los fines de una educación virtual de emergencia. Eh, una cuestión que, que me parece interesante remarcar, que tal vez en, en, luego podamos ampliar en algún encuentro, tiene que ver con el lugar que ocupan las instituciones, en este caso un instituto de formación docente, en términos materiales e imaginarios, es decir, qué pasa cuando la formación este, se traslada al campo de la virtualidad. Entonces, alguna pregunta que dejo abierta tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cómo, cómo se da este, ese espacio de construcción de la institución en un espacio digital, al decir de Roxana Cabello, habitado, imaginado, instituido y también disputado? Bueno, muchas gracias.